¡Señores! ¡Los gigantes del Cibao! ¡Gigantes! Yo... yo soy gigante, no sé en estos pero yo soy gigante. Yo soy gigante, yo soy, cojo mucha cuerda, At, pero soy gigante. Hasta la muerte. Eh, yo, yo no trae mi gorra, y que debí traerla para este tema, pero... Yo soy gigante y de los eh, toros. ¿De qué? Gigante y de los toros. ¿Y tú ibas a las romanas ya? ¿eh? Sí, yo iba mucho a las romanas. <risa> Y que eso pasado no me lo recuerdo No me lo recuerdo. Mira, ¿sabes por qué me gusta la fanaticada de los toros? Porque son fieles. Ellos pueden estar perdiendo 30 a 0 en el Iba a ser un chiste. tan igualito. Iba a ser un chiste, pero es un chiste un poquito cruel. ¿sabes? Sí, te puedes, un poquito, No, no, después me come. Pero es verdad. Los toros dieron un rolo gigante y yo estaba celebrando. ¡Eh! Sí, no importa si están perdiendo. si en el, Oye, puede ser no bueno y perdiendo por pues, 20 carreras. Falta un out. Falta un strike, tiene que traer el bateador y de y como quiera aún así celebra. La fanaticada de los es así. Miren, eh, a pesar de que eh, Junior Matrillé, ni Giselle, y digo claro, aparte de que no, no han enviado a través del correo de Telenor, no han explicado, tendrán sus razones, tienen sus programas, yo entiendo eso. Pero vi algo que hay muchas dudas en esto y quería compartirlo. No me mandó a Los Gigantes a decirlo ni nada por el estilo, pero me salió como fanático de Los Gigantes y que siempre Los Gigantes el año pasado se ha portado bien con nosotros. Sí, sí. Y tenemos que ser agradecidos. Yo soy agradecido. que digo? Que ellos no se comunicaron conmigo ni me explicaron, mira, es lo que vamos a hacer, qué tal, la cosa. Anda una campaña de que está haciendo los gigantes, que se llama aco Acompáñanos, Acompáñanos, es que usted elija un asiento en los gigantes, ahí está, un asiento en los gigantes, y en ese asiento usted pague la suma de 1.250 pesos. Por temporada. A eso que voy la aplicación. Cuando vi la información, adquiere tu lugar por solo 150 pesos. 100, perdón, 1250 pesos. Perdón, me equivoqué. 1250 pesos. Claro, eh. pero los primeros juegos, ¿verdad? Eh. No te explico ahora. Yo fui de lo que pensé, Néstor, porque no vi, la, no vi un video claro, ¿sabes? Solamente he visto que las redes. Ponen el texto y, en la y uno ve las cosa por primera vez, o sea que uno no está muy claro. Hay que depositar ese dinero, Néstor, a una cuenta de, ban ban de Banco BHD. Luego enviar una foto, 1512 por 2016 píxeles 18, 33 pulgadas de preferencia a una resolución de 5 de 150 dpi de, de en un formato JPG o PDF. El equipo se reserva del derecho de rechazar fotografías que contengan contenidos obscenos. Ejemplos, si usted tomando una foto en cuera, en liga con la ligera, no se la va a poner. Y a las mujeres, por favor, no manden la foto con sus dos melones no se la van a poner, así que mande una foto que no sea tan sexy, creo yo, es lo que entiendo. Que tampoco sea lascivo o discriminatorio, despectivo, violento, ofensivo, eh, o infractor o inapropiado en la publicidad comercial, incluyendo patrocinadores, nombres, logos y eslogan. Página web... Número de teléfono, entre otros. O sea, tú no podemos, por ejemplo, mandar. Por ejemplo, Neto Flow, que tiene una, una camiseta de sin mascarilla. Si ellos ven que eso tiene una publicidad. No la pone No se pone. Tiene que ser una foto con una ropa neutral. O sea, hay una foto neutral y eso. Sigo leyendo y no veo en ningún dato, en ningún escrito. Si en verdad es un día o es la temporada completa. No es la temporada completa. Yo o sea, con... los primeros juegos. Yo estaba confundido. Pero no es un día. O sea, tú compras tu persona, Neto Flow, yo creo que Neto Flow hay que comprarle una a Neto Flow. Sí, al, a de Ketch. Ese es el lío. ¿Qué? que Tú sabes que ahí ya lo cogí No, no, ¿Qué? no, no, ahí no está. Yo queche. Tú sabes? Yo voy a traer queche. Puede estar los gordos, los pelos buenos, se sientan sí. ahí. Ahí vale 10 No, no, ah, es otra cosa. No sé si eso va a valer igual para todos, dependiendo, creo que la. Y si la... va en los bliches también. No van en los bliches allá. Parado allá atrás. Me voy tú mandando un, una foto de un, de un Alcatel. <risa> Dios mío, me estoy ay Dios, perdóname Dios. Entonces, cuando Neto Flow, vamos a poner un ejemplo, Neto Flow hizo, queche, si no, ¿no? hizo su inversión, que él quiere que sea atrás del queche, aquí no dice sí, sí. si es que tú eliges el asiento, porque creo que sí. Por ejemplo, cuando tú compras una boleta, tú eliges el asiento. Está ocupado. Sí. Donde la cámara de ahí que yo tengo que estar, porque imagínate. El lío es que yo creo que a esta hora ya es el ladito ahí. De políticos y de empresario está lleno. Está lleno. Empresa, mira, también hay, hay si esa maya no tuviera sí. ahí, voy a matar unos cuantos, se van a dormir. ¿Qué? qué? De estos viejos verdes, empresarios. Que sí. van a dormir ahí, Play. Ah, no, pero está bien ahora. Ahora sí. pueden poner la foto. Entonces, eso vale por la temporada completa, excepto... El Gran Robin. Ah, pues está bien. No, y está la bien, está bien. Si es así, foto, God, como nichos. tengo entendido, eso está genial. 1,200 pesos. No espere que Moneto que quiere que lo pongan atrás del queche. ¿Y por qué no lo pueden poner <risa> atrás del queche? A mí? Porque ya está. Oye, eso fue hace un día. A esta hora, nos vamos a averiguar. Llámate a una gente. ¿Uno tiene un número ahí? Junior Matrille. ¿eh? Llámalo. A a ayer, ayer, ayer. Neto Flow quiere atrás del catch. Ayer, ayer, ayer, ayer, ayer, ayer, ayer, ayer, ¿Y de cuánto pago podemos dar eso? Porque eso tiene que ponerlo de, de pago, tres años, cuatro, para pagar esos 1.900 pesos. Vamos ¿No? no. <risa> me lo coge. ¿Sabes cómo es Junior? A ver, que si es el líder con ese teléfono. Es, coge el teléfono. Pero el pago es, va, te valida. La temporada completa. Okay. Que bueno. Qué Qué se entienda eso. Entonces, la persona, usted quiere, como Neto Flow, salir atrás, tiene que darle volado si usted quiere salir, porque eso es más bien un figureo Yo no, yo creo que está difícil, porque yo como esa foto no va a caer muy bonito lo que digamos, usted sabe que no es igual, porque fue truqueado esa foto y esas esa cosas Te dije que es difícil que lo coja. ¿Eh? Difícil. No, no lo coge, no, no lo coge. coge. Sí. Entonces, no ya un bebé. Sí, Entonces, en el, aire. en el aire. Yo lo veo genial si es así, o sea, porque imagínate tú invertir 1,200 pesos, pesos dique diario. ¿Para qué tu foto? Diario, no, eso no puede. Diario, no diario, ¿no? no. ¿Para qué tu foto está ahí? Pues más rico que fuera, no vamos a poner, no diario, diario es fácil. No, ¿Para qué eh. tu foto está ahí? Diga ahí. Pero es una forma, una forma eh, que la gente puede verse. A mí, a mí me encantó la forma de la NBA. Estuvo jevísima. Pero me dicen que era caribeña. Caribeña, caribeña, caribeña. No precio picante. Ahí yo me ver Obama. <risa> <risa> Bad Bunny. rey Vía a Shaquilone. Gente de ese nivel. Viendo el juego de las finales de la NBA. Y yo decía... Si Obama no está todavía adelante, que estaba como en la parte la fila 3, ¿qué sería que yo diga que venga ahí a inventar? <risa> a Obama a Snoop Dogg, vi ahí, o sea, me vi figura, figura, figura, porque la diferencia en el NBA era que yo compraba mi ticket, te mandaban como un, un kit o algo así, y en el kit tú sí que para allá todo es mejor que para te daba un... Pero la gran liga casi fue acá, igual que de los Gigantes ahora que es como pagando... Bulín y sí, Sequi, ¿no es? Sí, yo pagaron... Son publicitarias que mandan a pagar para que su artista salga. Entonces... para Burlín tuvieron eh, que buscar dos cartones para ponerlo porque <risa> En dos sillas. <risa> entonces, cuando yo vi la de la NBA, entonces cuando la NBA tú pagabas tu ticket, registrabas el número, y tú desde tu casa veías el juego. O sea, tú salías en vivo como en Cabra web te cogías food y tú veías el juego en vivo entonces tú entonces, había gente que hacía, disfrutaban haciendo ¡Ay! Sí, sí, sí. y eso y la cámara lo captaba ahí, ahí, ahí, ahí me gustó pero para hacer ese tipo de cosas eso era porque era más porque era en disney y lo que hacían era que cogían una pantalla y lo ponían en el medio de, del juego pero en el tipo en el, en el estilo de béisbol no no pega eso a menos que sea en otra forma porque en el béisbol una la luz la iluminación no lo ayuda. La iluminación no lo ayuda porque ustedes saben que en el play es diferente. Y segundo, recuerde que en la NBA existen un solo cuadro. Entonces, ¿a dónde va la tuya? La foto. Ahí que vamos a caer. <risa> Eso, porque ese tiraje es tuyo. Tú me quieres poner a mí para los brillante Entonces tú estás ahí mismo. Es que yo no voy a tener. No que tú no vas a tener. Yo, yo voy a tener la. Atención, si tengo la fraco, mía. Oíte. Voy a mandar la mía. Así como gigante que soy. Sería de a mandar la ella, Porque sería de los gigantes. Va a poner su foto ahí, el flaco. Ah, ese mío. linea al lado de dogao Me llamó. Ahí mismo, al lado de dogao Junior, estamos en vivo. ¿Cómo Hello. usted está? Bien, bien. Pero yo estoy en la, en la barbería. Espérate un momentico. Estoy <risa> en la barbería. Te puedo devolver ahora, que termine. Estamos hablando aquí en el programa sobre lo de los asientos de los gigantes. Y por eso fue que te llamé y sí. que teníamos alguna duda. Pero, no, no, no, tranquilo, tranquilo. No, no quiero no, que después no, te espérate, corten. Espérate, espérate, espérate Jeffrey. <risa> Dígame, escúchame, tú me dijiste de los asientos de los gigantes, pero no sí. eres fanático, acuérdate. No, no, exacto, es, es, es, era, esa era una de las dudas. Segundo, había okay. personas que dudaban no, que qué tiempo iba a durar que una persona comprara, pagara su foto, qué tiempo iba a durar, si era solamente un juego o era la temporada completa. No, no, no, no, no, es un pago único que, es un pago único en el asiento que prefieras, en, en las áreas del estadio, desde los palcos hasta los, las gradas porque hay gente que le gusta estar sentada en la grada, siempre lo ha estado, Ajá. no por lo, la diferencia económica, hay gente que tiene la capacidad económica de estar en el palco, pero ha preferido siempre estar en grada, entonces también se ha habilitado esa área, en este caso para los fanáticos, y es un pago único por la temporada que hasta donde llega el equipo. Hay algo sí que se debe tomar en consideración, y es que si se puede permitir en algún momento el acceso del público se va a quitar, que es lo lógico, okay. no vamos a tener la imagen cuando ya se permitiría la entrada, pero eso parece que sería en una segunda etapa la posibilidad de que el público pueda asistir, incluso eh, eso depende mucho del asunto del toque de queda porque los partidos de pelota por un tema de uh -huh. comercialización deben ser realizados en horas de la noche lo de lunes a viernes sobre todo el tema de la televisión la hora Prime y que el, la gente esté en casa, no esté trabajando, por lo que tendría obligatoriamente que modificar su toque de queda porque no le van a dar un permiso a todo el mundo diciendo que va para el play, o sea sería un problema que no depende de los equipos ni de la liga de pelota. Entonces, eh, ya sabemos que la gente que, que va a los bleachers y cosas así, tendría que verlo por televisión. Tienen una, un canal específico, vamos, eh, ya, o cambiaron de canal, o tienen otro tipo de canal o una forma de streaming de verlo por a través de internet. No solamente la de los bleachers. Recuerda que es esa la misma condición uh -huh. es para todos los fanáticos, o sea, el público en sentido general. Ayer escuché al presidente de la liga decir que la posibilidad de que un 10%, 15% pueda asistir, incluso desde el inicio estaba latente, pero por lo que te repetí hace uh -huh. un momentito. No se puede. El to toque de queda no depende de Don Vitelio Mejía ni de los seis dueños de equipo, o sea que la posibilidad está, pero es algo de salud del país. Con relación a tu pregunta, el equipo va a mantener las transmisiones por Telenor, va a transmitir eh, por el canal interno que tenemos eh, en Claro TV, el canal que tenemos en Altiz, el canal Radio Televisión Dominicana, que ha estado siendo eh, trabajado cada año para mejorar la imagen. Hace un par de años no se veía tan bien. Yo creo que el año pasado nosotros mostramos que se podía transmitir por ahí. Y bueno, la cadena de radio, que también no, no va a cambiar nada. Yo creo que este año se van a unir, tomando en cuenta los canales virtuales, los canales uh -huh. que se han estado instalando eh, en diferentes eh, ciudades. Aquí, por ejemplo, hay eh, varios que tienen intención de transmitir. Y en Nueva York también se va a trabajar, es muy probable que tengamos un canal matriz allá para algunos partidos. Con relación... A los horarios, te puedo enviar el calendario, uh -huh. que tiene una variación mínima con los partidos de los lunes a viernes. Creo que jugaremos a las 7, no a las 7 y media. Y algunos días a las 4, en vez de las 5, los domingos. Bueno, Junior, antes de despedirnos, dice Neto, que él quiere su, su foto atrás del queche. Que si es posible eso... Oh. <ríe> claro, Yo, Junior, claro, no, eh, es está abierta esa bueno. parte ahí de atrás del queche, porque... Mira, hay algo tan importante para nosotros. Este año nosotros hemos adoptado, por ejemplo, el caso mío, me ha tocado, bueno, por voluntad, no me lo obligaron, trabajar con los grupos de apoyo. Aquí hay cuatro grupos de apoyo identificados. El Pura Sangre, el Cacao Power, los Fieles y los VIP. Son cuatro grupos de fanáticos que se han, se han dedicado cada año a uh -huh. temporada completa, a promocionar el equipo en diferentes plataformas. Y si te fijas, cuando vayas a la salida a la capital, vas a ver la valla que normalmente está Hansel Alberto y Moisés Sierra. Eh, cerca de la pantalla, ahí eh, en el triángulo, por ahí, uh -huh. un poquito más adelante. Vas a ver ahora una foto de los fanáticos pura sangre, vas uh -huh. a ver en otra parte, lo, o sea, las vallas grandes, los letreros gigantes, lo estamos colocando con los fanáticos, porque independientemente de que no puedan estar en el estadio, nosotros queremos tratar de que ellos se sientan lo, lo más identificados. A mí me ha trabajar con los grupos, teníamos una intención este año de preparar en el aniversario, que ya pasó, por, por cierto, hace un par de días, el aniversario 24, trabajaron una parte con, con esos cuatro grupos, un diríamos que un intercambio de soporte donde los jugadores participaran y fueran fanáticos en el estadio, o sea, teníamos pensado muchas cosas, realizar una un, un festival de fanáticos en el mes de julio para escuchar qué quería el público, qué, qué, qué le interesaba, y luego hacer nuestra rueda de prensa también presencialmente en una instalación comercial de dos niveles, donde el público participara, el público común y corriente, no solamente la prensa. Pero todo eso se cayó, o sea, eran planes que justamente una semana antes de la, de la pandemia, este en marzo lo habíamos aprobado y yo me sentía muy feliz porque eh, el, de el, hecho, el, yo soy de aquí, de San Francisco, yo sé que hay el fanático... Dale participación ah. al fanático. Sí, pero lo... lo, lo el <ríe> la grada, este. la, oye, la grada, él mismo puede la grada. Si tú quieres tu, tu letrero atrás del home play te recomiendo que hay dos... Hay dos eh, condiciones nada más que hay que cumplir. No la primera... que silla, eh. Hey, San Pedro, No, no, no, no vemos. Adiós. <ríe> ya adiós. tú sabes, gracias, Junior. <ríe> <ríe> ok, gracias, Junior. Señores, estábamos hablando con Junior, relacionista público de Los Gigantes de Cibao. Ahí está la duda. Nuestro hermano, Junior. Nuestro hermano, nuestro Junior hermano. eh Relacionista ¿Ya? público de Junior de... de, de, de se lío de, de... En cámara, punto net. Eh, ¿cómo, ¿Cómo que dijo? ¿Cómo que dijo? <risa> ¿Otro candidato? Está e en la lista dice que también e e en la lista también e Entonces lista. ya ustedes saben, señores pa... es una inversión muy mínima Neto Flow va a tener que pagar doble porque la Voy cien... para la allá sí, del... lo mismo a 12, 12 meses asiento. sin intereses. Entonces 1.200 ¿Cómo es? 1.900 No, mil. 1.250 pesos. Así que la persona haga su inversión porque toda la temporada, digo, la primera etapa de la temporada, porque es posible que sea una segunda etapa, dependiendo si la abran, si retoman abril o no. Sí, sí pasa, pero no, también es, si un ejemplo, a mitad de, de diciembre, un ejemplo, se reabra la puerta, también, no, va a cambiar, lógico. Pero si, un ejemplo, si la etapa de que se abra para el público en el medio de, de, de la serie regular, ahí puede cambiar. Pero mientras tanto, que yo creo que eso dudo porque que eso no va a cambiar. De aquí eso de dinero eh, no va a cambiar. Y le vamos a una pausa y con el top 10 de esta semana ya ustedes saben en Los Osobrosos.